que tienes en tu establecimiento, se empiezan a deshidratar o marchitar, ¿qué puedes hacer? Entonces va a estar padrísimo este programa, bienvenidos y gracias por estar aquí. No, no, no me va a dejar mentir Carmen, pero cuando escogí esta base, desde la primera vez que la vi yo siempre supe que quería un arreglo de hortencias en ella. Un arreglo de hortensias, así, no más, nada más, hortensias. Y es que, pues, para mí es la manera en que más lindas lucen. Voy a estar documentando toda la semana, a ver cuánto me duran sus cuidados. Y seguiré respondiendo preguntas mientras sigo haciendo lo mismo. Tiene malla, alambre de gallinero, ya lo puse. Voy a encajar mis tallos. Aquí sí quise poner para que me dé más soporte. A diferencia de mi florero alto, no necesita soporte. Pero cuando es un florero pequeño, chaparro... Si necesitamos de alguna manera que no se nos salgan los tallos con el movimiento, el alambre de gallinero nos ayuda a eso. A esta base, sin embargo, no le tengo que poner musgo porque no tiene agua hasta arriba. Yo sé que mis tallos van a llegar al fondo y tiene agua como a la mitad, entonces no se me va a tirar gran cantidad. a mí así me gustan, a mí sí me gustan, es como una nube, así como siento que me quisiera acostar, no soy tan brusca, no me voy a acostar, <risa> pero ¿a poco no? Mm. Si sí, dan ganas de abrazarlas. Entonces, pues hoy hablamos de las hortencias, hice pues dos arreglos muy sencillos porque la hortencia no necesita más, Y hice un corazón que no se los puedo levantar para que lo vean.